¿Qué mis amigos de YouTube? Ya yo publiqué en otro video para ustedes. Y en esta ocasión voy a pintar. No es que sea precisamente buena pintando, sino que tengo una razón. Si ¿Sí pueden apreciar esta bella pintura de aquí... Sabrán que no es mía, pero sí estuve mía tras la hacían y por mera curiosidad, la artista de este cuadro me dejó como estar como su sombra para contabilizar todas las cosas que yo creía pertinentes o posibles de ser contadas. Y tal vez se preguntarán, ¿por qué rayos hiciste eso, Pa? O sea, ¿qué? Pues les cuento, todo partió de una pregunta, ¿cuánto es suficiente? Es una pregunta que se puede aplicar básicamente a todo, así que lo quise acotar a la situación de los artistas, específicamente pintores. Mi hipótesis es que la cantidad correcta es subjetiva, pero que requiere de cierta conciencia, cierta habilidad, para que resulte en algo realmente genial. Y bueno, tal vez se pregunten, ¿por qué pintura? Pues porque es una de las artes que quiso explorar. Digamos que otra de mis posturas es que en esta situación las cantidades pueden ser representativas de la obra, pero no son significativas para el artista. No es como que diga, ah, es que yo nada más quería hacer mil trazos. Y bueno, lo que quiero hacer en este video realmente es que con las cantidades que me di de la creación de esta pieza que les acabo de enseñar, lo que quiero hacer es seguir esas mismas cantidades que registré y hacer mi propia pieza. Entonces por eso yo me voy a basar en esas cantidades que registré para ver cómo resulta la diferencia. Entonces vayamos con este experimento porque la verdad no sé cómo vaya a resultar. Estoy realmente en la incertidumbre, no sé qué vaya a suceder. Pero bueno, les platico cuáles van a ser mis parámetros. Tengo una lista un poco ridícula que no creo poder machar todas estas cosas. Entonces solo voy a elegir las... Cosas más realistas. Es un bastidor, cero bocetos, tres capas, siete pinturas acrílicas, medio litro de agua, dos pinceles, cuatro espátulas, dos platos. Fueron 94 minutos en total. Y además conté los trazos que hizo por capas. Pero aquí me detuve un poco porque siendo realistas no voy a poder estar pintando y al mismo tiempo contando cuántos trazos hago por capa. Esto es real, o sea, así fue como me di, grabé el proceso y después ahí me veías en mi computadora así. Para quien no sepa qué es esto, es un contador de audiencias y literalmente vas contando. Y al final ya sea el número y es como... ¡Hola! Y bueno, los resultados que tuvo fue que en la primera capa hizo 484 trazos. En la segunda capa hizo 392 trazos con espátula. Y en la última hizo 112 trazos con pincel. Pero decidí que como si voy a seguir esa cantidad de utilizar solamente tres capas, voy a intentar hacer de más trazos a menos trazos. Y además utilizar pincel, espátula y luego pincel otra vez. Entonces, vayamos con esto. Este es mi material. Un lienzo de 40 x 50. Cuatro espátulas siete pinturas acrílicas, estas no son mías, realmente me las encontré por ahí en mi casa, pero me gustaron los colores, así que vamos a utilizarlas. Estos dos platitos para hacer mis mezclas y este otro para mi agua. Para los pinceles elegí uno del 8 y otro del 2, ya veremos qué también me sirve. Y aquí voy a estar poniendo mis herramientas que está justo abajo del, del cuadro. Por cierto, son las 12.59, a esta hora empecé. estuvo medio difícil especialmente porque nada más tenía tres capas para hacerlo y como vieron me equivoqué varias veces, entonces era como de... <risa> no me puedo esperar a que se seque. De hecho, luego, luego de que empecé me di cuenta que probablemente tuve que haber elegido como otro color para lograr ese contraste que quería. Tal vez negro o no sé. Pero bueno, la verdad es que no soy pintora de profesión, entonces también, o sea... Me di cuenta que no tenía letras La verdad es que al final sí si me gustó y lo voy a poner por ahí en mi cuarto. No sé en qué lugar, pero... Le voy a dar un espacio. Y bueno, como verán, traigo otra ropa porque es otro día. Me di cuenta que la despedida que grabé estaba mal. El audio fue como de maldición, tendré que grabar otra. Entonces, por eso también se retrasó un poco la subida de este video, pero ya se los traje, pero bueno no olviden suscribirse y también darle clic a la campanita para recibir notificaciones, denle like también comenten allá abajo si a ustedes les gusta pintar o no, o qué tal les pareció lo que resultó al final a pesar de todos los errores que tuve que ir parchando y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima semana